Ese es el sorteo para una propiedad que, para los que participaron en el tren básico. donde la hago que se ponga todo? No, aquí no. ¿Es esta? Ah, full screen. Tenemos Alejandro, Ávila, Ricarú, Rosa Elemi, Tomás Fortino, Messi, Cebras, Juan K22R, Juan Lara creo, de Jaco y Borra, son los que van a tratar de ganarse este, creo que es un townhouse chiquito, en Wienerka, así que vamos a ver, felicidades a los que participaron, y suerte, ah oh, le puse, dice mal, tengo que darle aquí, vamos a ver, vamos a ver, quién será el ganador la ganadora, ¿Quién será? Rosa. No, Cebras. Juan. Yelara. De Jaco. Creo que va a ser de Jaco. Y. Sí, de Jaco es el ganador. Que le mandamos mensaje. Subo el video para que lo vean todos. Felicidades. No sé si Messi va a ser otro sorteo igualito así. Que al final de la construcción se regala una propiedad. Pero. Veremos. Luego le pregunto. Gracias.